Últimas noticias de Venezuela y el mundo hoy. Aquí donde todos lo sabemos y todo lo contamos. Sale a relucir una frase que decía mi abuelo, piensa mal y acertarás. Y aquí sale realmente lo que pronto en un momento claro dijo María Corina Machado. El ir a un diálogo con Nicolás Maduro y con toda esa parranda de vagos, lo único que va a hacer es una jugada maestra donde se va a atornillar más en el poder y va a seguir burlándose de la comunidad internacional, de la oposición, del pueblo venezolano. Y desafortunadamente, al parecer, tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque si bien miramos, hasta hace una semana, el mismo Maduro hablaba con una sonrisa de oreja a oreja donde mostraba un triunfalismo sobre los diálogos que iban marchando Viento en popa Pero sabemos porque dice Cero y van 6. Porque no olvidemos que han hecho el intento En otras ocasiones, ha pasado Que sí, que se promete una cosa Que se dice, que se firma Pero vuelve bueno, lo mismo Se firman aquí unas cosas Pero él sigue haciendo las cosas mal acá Pasó con el mismo fiscal Arrodillado que tienen ahí El fiscal Talek William Zap, Donde... El mismo decía que qué se le ha podido comprobar a, a Maduro, qué se le ha podido comprobar al, al chavismo. Pero ¿qué nos muestran? Es que la pregunta de todo aquí, la pregunta del millón es ¿qué nos están mostrando? O sea, porque si nos vamos a remontar hace 21 años atrás lo que era una Venezuela que venía mal por tanto robo, por tanta politiquería, por tanta cosa... Pero mal que bien se sostenía y estaba entre los países más ricos... ...sobre todo de América Latina... ...pero ahora estamos viendo que está entre los países más pobres del mundo... ...increíble pensar que una riqueza tan grande como es Venezuela... ...esté en esa decadencia... ...pero esa es la realidad... ...y Nicolás sigue mamándole gallo a la gente... ...aquí ya se está inventando una vaina... ...que fue que este dijo que no sé qué... Ya ...él siempre va a encontrar... ...la disculpa perfecta... ...para renunciar... ...y aquí al parecer... Esto huele maluco. Las cosas tienden a cambiar. Al parecer, Maduro quiere cambiar las reglas de juego, ya que la dictadura chavista está con la intención de romper el proceso de diálogo con la oposición en México. A última hora se postergó el comienzo de la tercera jornada de negociaciones en la capital mexicana. El chavismo amenaza con boicotear todo el proceso. Como se tenía previsto, la ronda de negociaciones entre el gobierno y la oposición venezolana fue suspendida el viernes luego de que los delegados del chavismo no arribaron a Ciudad de México. Ahora, ¿con qué van a salir estas joyitas? ¡Vamos a ver! Pero antes los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, leen, like, activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales, háganos saber sus comentarios, porque vuelvo y lo repito, no me canso de decirlo, que gracias a ustedes nosotros estamos acá dando la noticia día tras día de lo que pasa en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en todos esos países que... A mala hora decidieron escoger un régimen que es el que actualmente los gobierna y que tienen tan azotada, azotada a esas naciones y a sus países circunvecinos. En medio de un hermetismo pidieron mantenerse en el anonimato por no estar autorizadas a dar declaraciones. Dos fuentes vinculadas al proceso lo confirmaron a la agencia AP que la primera sesión de la tercera ronda quedó en pausa y se espera, ojalá y sea así, retomar el próximo sábado cuando lleguen a la capital mexicana los representantes del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Esperemos que sea solo una impresión, pero lo que está pasando, lo único que demuestra es que se está empantanando un proceso que de, de por sí desde el comienzo ya era complejo, o sea, antes de iniciar ya volía maluco. En ese sentido, en el chavismo están sentando las bases para boicotear una negociación impulsada por Noruega, Rusia y los Países Bajos. El comienzo de la tercera jornada quedó suspendido luego de que la vicepresidenta del régimen chavista, Delcy Rodríguez, publicó un mensaje en su cuenta de Twitter, en el que criticó al embajador de los Estados Unidos en Venezuela, James Story. Según las palabras de Delcy Rodríguez, dijo Es vergonzoso como James Story da órdenes a la oposición colonizada y títere de Venezuela sobre qué hacer en la mesa de diálogo. Supuestamente para ella, él representa un proyecto fracasado que ha mordido el polvo de la derrota en nuestras tierras así será por siempre, amén, viva Venezuela, público, la dirigente chavista sin quedarse atrás y seguir también con sus vociferías, con sus palabras al viento varias veces replicado por el chavista Jorge Rodríguez, el hermano de Nelson Rodríguez que además aseguró esta declaración de James Tony. Igual, también supuestamente insulta a la mesa de diálogo en México, pero sobre todo insulta a los delegados de la PU, a quienes parece darles órdenes. El gobierno bolivariano jamás atenderá una agenda que intente imponer este personaje que vaya a naricear a Superman. ¿Vuelve y juega? Desafortunadamente, vuelvo y digo, sale lo que dijo Corina Machado, eso es un tiro al viento. Ellos siguen mamándole gallo a la gente, tomando el pelo a la comunidad internacional, burlándose del pueblo, pero ellos lo que no quieren es soltar esa tetica. Es claro. Luego de darle la casa a la tercera sesión se realizaron conversaciones entre el 3 y el 6 de septiembre que culminaron con un acuerdo parcial que salía Maduro diciendo es satisfactorio, mucho con un aire de crecido y de que voy ganando supuestamente para atender las necesidades sociales de la población con énfasis en los efectos de la pandemia del nuevo coronavirus hasta ahí todo parecía bien recordemos el fracaso de cinco intentos de diálogos en los últimos siete años por eso digo cero y van cinco donde la comunidad internacional apuesta a que en esta oportunidad se abra el camino a una solución negociada y electoral a la compleja crisis económica y social que vive Venezuela que ha desatado la migración de más de 6 millones de personas en los últimos años. Es una realidad, mírelo por donde lo mire, es una realidad triste, así salga el fiscal arrodillado diciendo es un poco más de un millón que se fue, un poquito más de un millón la realidad son más de señor pasa como los subversivos los guerrilleros de la FARC que viene fundar redes atacando, diciendo que ellos están allá hace años y después cuando hubo esa vaina del secuestro de los soldados, Nicolás Maduro salió diciendo, sí, esos esos unos poquitos que hay ahí esos poquitos suman más de 10.000 hombres que están armados hasta los dientes y que están auspiciados por el gobierno de Nicolás Maduro ya se suman, ojo esto comienza a perder credibilidad. Ya se suman más mandatarios y analistas los cuales han manifestado dudas sobre este proceso. En dicho diálogo, por medio de un memorando de entendimiento firmado el 13 de agosto, donde se abordaría una amplia agenda que incluiría la definición para realizar elecciones libres y transparentes. Esto va, como decía el viejo adagio, de rabo para estanco, o de capa caída Y sin ver ninguna esperanza porque a veces uno dice No, se logró ver una luz al final del túnel Pero aquí desafortunadamente se acaban esas ilusiones Se acaban esas esperanzas donde vemos el cómo juegan con los sentimientos Cómo juegan con la necesidad de la gente yo no entiendo cómo estos señores pueden dormir tan tranquilamente y vivir sobre tan, en medio de tanta riqueza, demasiado sobrados, donde se fuman un puro de un millón de pesos, donde comen caviar, mejor dicho, estrato 6 y 7, y el pueblo muriéndose hambre, a, a costilla de quién, o sea... No logramos entender, por eso da, da pena decirlo, pero de capa caída y sin ninguna esperanza, Venezuela ha enfrentado por más de una década, ya son dos décadas, una compleja situación económica, social y política que se profundizó sobre todo en el último año debido a la crisis generada por la pandemia que agravó la paralización económica. La hiperinflación de cuatro dígitos... La pobreza y el colapso de un sistema social y un sistema de salud que está por el suelo. Desafortunadamente, esa es la realidad y sale el dicho de mi abuelo. Piensa mal y acertarás. Ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.